En el tercer ejercicio nos piden determinar la fuerza F, bien, el módulo de esta fuerza F que aparece aquí en este, en esta gráfica, sabiendo de que el peso de este bloque, su peso ya me lo están dando que es de 100 newtons, su peso del bloque de 100 newtons y además este bloque, a diferencia de los problemas anteriores, está en movimiento, está resbalando con una velocidad constante. Ya saben lo que significa velocidad constante, Eso significa que no hay aceleración No hay aceleración Y por lo tanto utilizamos un coeficiente de fricción cinética Porque está en movimiento Es igual a 0,4 Eso me lo dan para determinar el módulo de la fricción Muy bien Pues en este caso necesitamos Primeramente hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque Es el único que, que tenemos en el sistema bien, Entonces Aquí lo tenemos en el diagrama de cuerpo libre, pues hemos tomado todos los datos, excepto el peso. Solamente falta graficar el peso aquí. Sí, el, el peso siempre es parte del centro del, del objeto. De hecho, sería el centro de gravedad. El centro de gravedad se traza de, de forma tal que se forma ángulo de 90 grados con el plano horizontal. Con el plano, la superficie de contacto que sería el, el piso. Okay. Ahí tendríamos el peso de 100 newtons A este... A este vector que lo estoy señalando aquí, que está en forma oblicua y que forma ángulo de 37 grados, eh, le vamos a llamar vector f sub 2. A este ya el mismo problema me lo está llamando, le ha puesto fuerza f y la velocidad aparece ahí. Vamos a retirarlo más un, a la izquierda. Ahí le pondremos la velocidad porque no es un vector que tenga las mismas dimensiones que las fuerzas que actúan sobre el, el bloque, es decir, fuerzas con fuerzas, velocidades aparte. parte, es solo hago referencial. La velocidad me está indicando hacia dónde se está moviendo el bloque, se mueve hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de fricción, la fuerza de fricción tiene que ir en el lado contrario, hacia la izquierda. Vamos a simbolizar el vector de fricción como un, como un vector en color rojo, ahí lo pondremos en la fuerza de fricción, aquí está F sub C, F sub C. Bien. Bien, como veo acá dos fuerzas paralelas, pues sería un poco difícil poder utilizar el método del polígono como en el problema anterior. En el problema anterior se usaba el método del polígono porque habían solo tres fuerzas, pero aquí hay cuatro fuerzas. Aquí sería mejor utilizar la descomposición de fuerzas en X y fuerzas en Y. Pues, ¿qué necesito para hallar? Bueno, necesito primero descomponer rectangularmente esta fuerza F2. Vamos a descomponer rectangularmente esa fuerza, así aquí está apuntando la fuerza f2 formando ángulo de 37 grados entonces lógicamente tendrá una componente vertical le pondríamos f sub 2 en y y tendrá una componente horizontal sería f sub 2 en x notemos pues de que el hecho de que de que apunte hacia el lado derecho dependerá del forma de la punta de la flecha para F2 la punta del vector F2 está indicando hacia arriba y hacia la derecha por eso la proyección horizontal está apuntando hacia la derecha similarmente se da para el f 2 y ¿no? como como el como el vector diagonal con el vector oblicuo estás está ascendiendo entonces la componente vertical también asciende muy bien, entonces es fácil calcular, ¿no? F sub 2y viene a ser el, el cateto opuesto de este ángulo. Sería F2 multiplicado por el, multiplicado por el seno de 37 grados. Y F2X, sub este sería el cateto adyacente de este ángulo. Sería F sub 2 que multiplica al coseno de 37 grados. De donde deducimos que F sub 2Y es igual a. 50, Porque F2 es igual a 50 50 por el seno de 37 que sería 3 quintos Cancelamos acá, me va a quedar 10 Por 3, 30, 30 newtons Y además F2x es igual a 50 newtons multiplicado por el coseno de 37 Eso sería 4 quintos de 37, 4 quintos, se cancela aquí, va a quedar 10 por 4, sería 40 newtons. Y ya está, ya lo tenemos. Vamos a graficar esas dos fuerzas que acabo de obtener. No vamos a graficar aquí en el diagrama de cuerpo libre. Para la fuerza F2 su componente vertical, rectangular vertical sería este vector de aquí. Este sería su componente vertical y su componente horizontal sería este ahí están sus dos componentes aquí sería f sub 2y y acá tengo f sub 2x como este era 50 por triángulo notable aquí lógicamente era 30 newtons y acá 40 newtons falta una fuerza más que está actuando sobre este bloque cuál sería viene a hacerla la fuerza de reacción normal fuerza de reacción normal del piso siempre, cada vez que hay un, un cuerpo en contacto sobre otro uno de ellos va a reaccionar con respecto al primero ¿no? o sea, en este caso el piso reacciona para evitar que el dicho, el piso reacciona sobre, sobre el bloque ¿no? el piso reacciona sobre el bloque ¿no? con un vector N el cual es perpendicular. O sea, cuando, cuando trazamos acá una prolongación, siempre va a formar ángulo de 90 grados. Va a reaccionar perpendicularmente. sería la reacción normal. ¿no? El piso reacciona para evitar que el bloque se incruste sobre él. ¿no? Entonces, ya lo tenemos ahí. ¿no? La reacción de la normal. Ya está. Ahora sí, ya tenemos todas las fuerzas. ¿no? Todas las fuerzas que están apareciendo aquí, los voy a marcar, ¿no? porque aquí hay bastante... Tal vez un poco abrumador todo esto. Pero las fuerzas que están apareciendo vendrían a ser, lo voy a marcar en color blanco. Las fuerzas en X serían esta, esta de acá, y la fuerza de fricción. Pueden darse cuenta que son solamente esas tres. Y las fuerzas verticales, lo voy a poner así. Esa es una fuerza vertical, acá tengo otra fuerza vertical, y acá tengo otra fuerza vertical. Son cuatro fuerzas verticales y tres fuerzas horizontales. Esas las vamos a utilizar en, el, en, en, en la condición de equilibrio. Ya, por la condición de equilibrio tenemos que la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0. Ya había mencionado que esta sería una, esta es otra y acá otra. Son solamente tres fuerzas horizontales. Ya, en las que están empujando hacia la izquierda son de signo contrario. Sería eh, primero la, la positiva que sería 40 menos F mayúscula menos F sub C igual a cero 40 menos F menos la fuerza de fricción que es igual a mu sub C por N es igual a cero la normal entonces lo podemos obtener de, de que la suma de fuerzas en Y es igual a, a, a cero pero el mu sub C lo conozco ¿no? si sí lo conozco el mu sub C pero eso lo, lo reemplazamos después o sea, ya, ya, ya lo tenemos pero lo reemplazamos después porque n no lo, no lo tengo así que vamos a, a hallar el valor de n. Entonces, a esto le llamaré a esto le llamaré ecuación número ecuación número 1 después regreso para reemplazar los, los valores de mu n y poder así hallar el valor de f ya esta fue la primera condición de equilibrio la segunda condición sumatoria de fuerzas en y es igual a 0 ya, ¿qué fuerzas tenemos este, verticalmente? Tenemos esta, tenemos el peso, y la normal que está más arriba. La normal es positiva, el peso es negativo. El, este vector de aquí es de 30. Está apuntando hacia arriba el vector de 30, por lo tanto sería positivo 30. Igual a 0. Entonces rápidamente nos damos cuenta que N debe ser igual a 70 newtons ya. ahora sí. Reemplazando en 1 se tendría lo siguiente, 40 menos la fuerza F, menos un sub c, que es 0,4, 0,4, multiplicado por n, que ya lo hemos calculado, de 70, es igual a 0. Muy bien, sería 40 menos F, 4 por 7 es 28, entonces me va a quedar menos 28, se elimina el decimal porque acá hay un 0 que le acompaña, el 0 que acompaña al 7 Elimina el decimal de 4 y entonces quedará 20 igual a f. O sea, este menos f pasa al otro lado con signo cambiado. Y así habríamos obtenido el valor que nos estaban pidiendo ayer. Por lo tanto se dice de que f es igual a 20 newtons. Es la respuesta de este problema. f igual a 20 newtons es la respuesta. Entonces vemos que cada vez se entra un poco más de complejidad. Conforme más fuerzas actúan sobre un bloque, entonces más fuerzas van a, a aparecer en las condiciones de equilibrio. En la condición de equilibrio. Este, utilice condición de equilibrio por el hecho de tener aceleración igual a cero. Si no hubiese utilizado la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y tendría que saber la aceleración del sistema. Pero. Básicamente hasta el momento estamos utilizando las condiciones de equilibrio de que suma de fuerzas en X y en Y deben de ser cero. Se forman dos ecuaciones y una se reemplaza en otra para poder despejar la, la función incógnita que en este caso era F mayúscula. ¿Sí? Siempre recordar pues, los triángulos notables, para el caso de, de triángulo notable 37 hay que conocer el valor del seno y del coseno de ese ángulo. Hay que recurrir a las tablas trigonométricas para. Para poder deducir estos valores. O, para los, o también conocer los triángulos notables. Bien. Entonces, en el siguiente video va a continuar con el ejercicio 4 hasta el número 8.